hola buenos días mis curlis bueno buenas tardes por buenas tardes eh, este es el último día de la semana vale porque ya he hecho varios vídeos y entonces voy subiéndolos para que lo veáis bien o no este vídeo es para enseñaros mi monedero bolso de porfa se llama purfua a ver si encuentro el nombre es vale es un monedero que me encanta eh, Parfois, se llama Parfois Bueno, es una marca que está en Madrid Y que también he encontrado aquí, ¿vale? Y me encanta, porque yo tenía un monedero Que era como, era como de camuflaje militar Y no me pega mucho, primero soy vegetariana Segundo soy budista Y la verdad es que las cosas de camuflaje No son mucho de mi estilo Pero eran de los bolsos que yo vendía Entonces eh, el mío me lo robaron Y tuve que coger uno, y cogí este Cogí primero uno, y se me estropeó, que era muy malo y al final me quedé con ese que es de tela que se podía lavar. Pero claro, a eh, una cierta edad, ya antes voy a determinados sitios y no voy a ser un monedero de niña. Así que me tuve que comprar uno, ¿no? Que por suerte cuando llegué a Madrid es que eh, las cosas son más baratas, ¿sabes? En Europa, en todo esto, puedes permitir cosas que en, que en África es imposible. Que a lo mejor esto que os voy a enseñar allí me costaría a lo mejor 200 mil francos o yo qué sé, o 150 mil francos, o ¿no? sea. Carísimo Mientras aquí, mira Entonces, mira, es un monedero Que os voy a enseñar, monedero bolso Que a mí esta idea me gustó muchísimo Porque mira, tiene esto ¿Veis? Es un monedero bolso Es estupendo Pero aparte es que tiene para meter las monedas No sé si lo podéis ver Para meter las monedas ¿Lo veis? ¿Eh? Y tiene cremallera y todo, ¿vale? Y luego, si no lo... Si no queréis llevarlo en plata, se puede llevar en plan monedero así, ¿vale? Pero también tiene una correa para que lo podáis colgar. La voy a colocar para que la podáis ver, ¿vale? La marca es Porfuá. Siempre digo, bueno, la marca está Porfuá, no me está pagando nada, igual que los productos que os enseño. Pero como bloguera, tengo que enseñarlo las cosas que yo utilizo, porque eso también al final ayuda a que la gente, pues, te coja afecto y dar los consejos y tal. Y luego ya siempre, yo siempre invito a las marcas Si quieren que haga una propaganda específica de un producto de ellos Pues ya sabéis que tenéis que escribirme a CurlyMange.com, ¿vale? A CurlyMangeGmail.com para que llegue más rápido Pero podéis enviarme a mi, a mi email, ¿sabes? Eh, Le estoy poniendo la correa para que podáis ver cómo funciona Espérate, a ver, espera un momento Disculparme, es que vale, mira, ¿ves? ¿Veis? Entonces la podéis colgar esperad un momento Que quede más corto para que la podéis ver mejor ¿Vale? ¿Veis? La podéis colgar ¿Veis? Entonces ya su cuerda De forma que Si lo que llevas es como bolso así Lo podéis llevar, yo a veces cuando no tengo que llevar Muchas cosas, lo llevo colgado Ahora no me podéis ver, ¿vale? Pero lo suelo llevar colgado así lo llevo colgado así y ya está. No me podéis ver porque no me podéis ver. Pero bueno, más o menos sabéis que lo, lo podéis colgar y queda muy bonito, ¿vale? Queda súper bonito eh, puesto. Entonces, son cosas que yo me compro que no son, muy, no son muy caras. Pero, como digo yo, me hacen el papel. Es muy elegante, el precio es muy asequible. Y nadie cuando ve esto puede pensar que me ha costado súper barato, ¿sabes? porque el diseño es muy bueno, es muy limpio, es de piel, el color es increíble, es un color muy bonito, y te pones un, boni, un buen vestido y unos pantalones estupendos, los complementos, hace mucho, ¿vale? Y ya está, y esto es lo último, y ya está, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. O sea, que la firma Parfois... Es, es por Porfueis Ya buscaré el nombre Como voy a poner Es el vídeo Ya busco El nombre De la, de la firma Porfueis Es que no No sé No sé por, Foy, por Foy. no Tenía aquí el papel Por aquí Pero ahora mismo no, no sé dónde está Así que nada Un besito Y esta vez ya está Ya os quiero muchísimo A ah, deciros Que los pendientes Que llevo Son los pendientes Hechos de tela africana Vale Que se los compré Una chica Que se pone ahí En, en los martínez que ya no sé si estará, pero bueno, eh, me encantaron porque eran muy discretos. Eh, a pesar de ser de la africana, son muy discretos y me gustan mucho porque además son claritos, le quedan bien a mi piel. Y ya está. Y ya hemos hablado de todo. <risa> Así que, recomendación. Si tenéis una pregunta que hacerme, escríbeme a CurlyMangeGmail.com o Carmen.mange.com. Oh, eh, oh, Carmen arroba gmail.com, ¿vale? Eh, si me escribís a Curly mangue si es para cosas de la página web Curly mangue os responderé súper rápido. Si es otra, si tenéis mucha, mucha, mucha, mucha, mucha prisa, escribidme a gmail.com ¿vale? Para cualquier cosa. En cuanto a las marcas que yo he anunciado, tengo que decir que ninguna de las marcas me está pagando nada, eh, para hacer publicidad de ellas, ¿de acuerdo? Simplemente es voluntario que yo hago para que mis, mis seguidoras sepan dónde muchas veces comprar las cosas que necesitan, pero siempre digo que si alguna marca quiere contactarme para hacer publicidad de sus productos o hablar de, de sus beneficios, hablar de lo que hace, de lo que sea, ¿vale? Tanto sean marcas comerciales de ropa o de complementos, revistas accesorios o productos de cabello, peluquería, belleza, que me contacte por favor la página web curlymangue.com o que me escriben directamente a curlymangue.gmail.com, ¿vale? La razón por la que todavía no hay un email de empresa es porque estoy en proceso de crearlo y quiero estar muy segura, pero... De momento la página ya funciona perfectamente, ya, ya puedo poner anuncios. O sea que si quieren ustedes trabajar conmigo o invitarme a cualquier evento, evento para que yo hable de, lo que, de algo interesante sobre, el, el, sobre por ejemplo, eh, la vida de la mujer negra en, en España o en, en Europa en general, o nuestras necesidades o de la salud mental, que ya hicimos una conferencia, por favor contacten conmigo a la, a la página GoogleMaker.com o dejadme un mensaje en curlymangue.com, ¿vale? O carmen.mangue.com. Todos estos, estos eh, todos estos emails los voy a poner al, al final de, este, de esta página, ¿de acuerdo? Pero cualquier caso, busquen curlymangue.com y van a localizar mi email rapidísimo, ¿vale? Porque estoy allí y estoy en On. Y estoy haciendo <risa> mis vídeos Y nada, muchas gracias por visionar mis vídeos Y espero que estén encantados No olviden leer mis libros Que están publicados en Amazon Por el nombre de Festa y Tomer Les van a encantar Un besito, chao Les recomiendo este bolso de favor Me encanta, es ideal uh, Los colores amarillo, marrón y rojo ¿Ok? Negro no había Así que un besito y chao Nos vemos.